Bueno, muy buenas noches, diput compañeros diputados, diputadas y en público. Claro, nos sumamos y respaldamos la opinión de mis compañeras y compañeros diputados. Hay que ser congruentes eh, con, como diputados. No podemos respaldar ni siquiera de manera indirecta aquellos actos que protegen a aquellos que violenten los derechos de las mujeres. Yo me sumo como aliado a la lucha de la igualdad y que con nuestro voto, esta décimo séptima legislatura, demuestre que no toleramos los actos que violenten los derechos de las mujeres. Es cuanto.